Estamos viendo ejemplos sobre el lenguaje formal de un razonamiento y en el documento que he redactado hay, hay un ejemplo en particular que habla de que las premisas pueden ser de contenido de contenido absurdo o falso, pero el, el razonamiento puede estar bien construido. Aquí vemos, aquí vemos en el ejemplo 1.3 la primera premisa dice la tierra está formada de plastilina. Premisa 2. Mi brazo forma parte de la tierra y luego se puede inferir que mi brazo está formado de plastilina. El razonamiento es formalmente verdadero porque la conclusión se está desprendiendo del supuesto que se estén cumpliendo las premisas. Y a pesar de que cada premisa en general es absurda o falsa. Así hemos visto que, que en lógica no importa si sean verdaderas o no las premisas, las premisas de un razonamiento. Solo interesa que la conclusión se haya derivado directamente de ellas, que haya un sentido lógico, un sentido de validez, de verdad de la conclusión.